Si bien era reconocida por su parentesco con Cristina, Ofelia Wilhelm tuvo una larga trayectoria local como dirigente gremial en el sindicato de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios y como dirigente peronista. En tanto, la madre del ex vicepresidente Amado Boudou murió ayer a la noche en el instituto geriátrico donde estaba internada. Azul Spain Costa Álvarez tenía 82 años y estaba enferma. Si bien no trascendieron más detalles del fallecimiento, se espera que en las próximas horas Vudú solicite el permiso en el penal de Seiza para asistir al entierro. Gobierno El presidente Mauricio Macri publicó un decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley de lealtad comercial con el objetivo de asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a la información esencial sobre los productos y servicios comercializados. El decreto es parte de los anuncios que el gobierno realizó el miércoles pasado, en los que se anunció un acuerdo para congelar los precios hasta octubre de algunos productos. País. Un padre y su hijo murieron en Chaco y miles de personas fueron evacuadas en las provincias del noreste argentino, como Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, debido a las fuertes tormentas que azotaron la región el sábado y provocaron inundaciones, anegamiento de calles, caída de árboles y voladura de techos. Los gobiernos de las provincias afectadas ya pusieron en marcha planes para asistir a los damnificados. Economía Popular la rama rural del movimiento de trabajadores excluidos, junto a decenas de organizaciones de la agricultura familiar, indígenas, trabajadores rurales, pymes, agropecuarias y pequeños y medianos productores, llevaron adelante un verdurazo nacional en las principales plazas provinciales para visibilizar la crisis que atraviesa el sector en el marco del Día Mundial de la Lucha Campesina provincia. El presidente boliviano Evo Morales encabezó un acto en La Matanza junto a la intendenta Verónica Magario y la colectividad de su país que vive en ese partido bonaerense. En el acto realizado en el polideportivo Alberto Balestrini en Lomas del Mirador, el mandatario boliviano destacó los éxitos de su gestión en particular la recuperación de los recursos naturales y de las empresas estratégicas que pasaron a estar en manos del Estado. De los 13 años que estaba en gobierno, seis años, primero en crecimiento en Sudamérica, eso antes nunca había. Cuando llegamos al gobierno, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América. Y ahora los rubros como el crecimiento económico, primero, primero, primero. Y eso es gracias a la vida del pueblo Boliviano por eso muchos compañeros, cuyas hermanas se sientan, se sienten orgullosos, intentaron de desmoralizarlo con tantas mentiras con tantas humillaciones y algunos grupos siguen diciéndome Evo, indio, indio sin plumas. De todos nos dicen, recuerden ustedes, el primer año, 2006, que decía algunos grupos, ¡a ah, pobre indiocito, que se vivieron los cuatro o cinco meses de presidente. No va a poder gobernar, vamos a sacarse, va a ir. Yo me acuerdo, el primer año pasamos con muchas dificultades. Repito nuevamente, la asamblea constituyente, Yo duro garantizar esta transformación o esta refundación de Bolivia. Política. El vicepresidente de la cafetera Cabrales, Martín Cabrales, generó repudio generalizado este lunes a raíz de su ironía respecto al programa Precios Esenciales que lanzó el gobierno. Cabrales manifestó que el programa es solo una medida para incentivar el consumo o aliviar el bolsillo de los consumidores, a la vez que sugirió que sería muy inocente pensar que esto va a bajar la inflación. Además, ironizó con lo siguiente... ¿Ah? se dice por ejemplo que la carne que se dice... ah, hay una cuota ¿no? con carne creo no no no creo que la carne leí en los diarios que hay cuotas con carne no, no, hablar, bueno chicos al hablaron algo de la leche porque eso es, es un tema que está preocupando mucho no no no vi que había leche hay vino también eh chicos te... pónganse contentos tiene asado y vino hay vino también eh chicos te... pónganse contentos tiene asado y vino luego en diálogo con Novarecio, en Radio La Red el empresario aseguró que se habló sobre la posible candidatura de Macri y de María Eugenia Vidal. Por lo que hablé con el ministro, y estas medidas van a dar un poco de respiro, van a dar un poco de aire, también habló de Macri como único candidato, en realidad todavía no hay candidatos declarados. ¿Cómo tomás estas versiones que dicen que Macri podría no ser y ser María Eugenia Vidal? ¿Te seduce más esta opción? Podría ser María Eugenia, ¿por qué no? ¿A qué? No lo veo Macri indispensable. Política exterior. A pesar de las amplias diferencias ideológicas que los separan, los presidentes Mauricio Macri y Evo Morales acordaron este lunes relanzar las relaciones bilaterales entre la Argentina y Bolivia con una amplia agenda de temas que abarcó la idea de potenciar los acuerdos por la provisión de gas boliviano, el aumento del comercio, la profundización de los controles en la frontera y la hidrovía, la entrega de un avión Pampa, un acuerdo de reciprocidad sanitario y la posibilidad de avanzar en los proyectos de energía nuclear. Además, Evo aprovechó para reclamar a Macri en relación a las denuncias que existen por el trabajo esclavo a bolivianos en industrias textiles argentinas, ...pero también en función de las amplias diferencias ideológicas... ...que separan hoy a Bolivia y a la Argentina. Aprovechando los medios de comunicación... ...agradecer al pueblo argentino, al gobierno... ...de dar facilidades a mis hermanos que vienen de Bolivia... ...anoche compartimos algunos eh, actos importantes... ...su folclore, eh, pero sobre todo aportan tema productivo... ...me ha sorprendido... ...algunos hermanos viven con en la fabricación de ladrillos... Aunque también escuchamos algunos problemas con textiles, es, siempre va a haber los problema que vamos a tener como, como pueblos migrantes. Economía. La Argentina. ...tuvo el primer trimestre un superávit fiscal primario... ...de 10.347 millones de pesos... ...resultado positivo que el sector público nacional no financiero... ...anota por primera vez en siete años... ...mientras que en los tres primeros meses de 2018... ...se había registrado un déficit de 31.000 millones de pesos... ...según destacó el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne... ...en conferencia de prensa. Siendo el resultado del primer trimestre... El resultado primario del sector público no financiero se situó en 10.347 millones de pesos, eh, lo que equivale a 0,1 puntos del PBI, eh, una marcada mejora del punto 3 del PBI respecto del mismo periodo del año anterior y en donde por primera vez desde el año 2011 la Argentina vuelve a tener un primer trimestre con superar el primario en sus Cuentas públicas, ¿no? Después de haber marcado déficits muy, muy grandes en todos los años este, posteriores al que les mencionaba. Sindicales. Tras los despidos de 65 trabajadores y trabajadoras en Clarín la semana pasada, la Comisión Interna inició un plan de lucha para exigir las reincorporaciones que incluyó paro por tiempo indeterminado y el quite de firmas en las publicaciones de Clarín y Olé. Las medidas. Tienen como objetivo abrir una mesa de negociación con la empresa que dé respuesta a las necesidades de cada uno de los trabajadores afectados. Hasta ahora, la empresa se negó a escuchar los reclamos y es por eso que harán un paro por 48 horas. Clara Uranga, delegada de Clarín por Cipreva. Eh, hoy teníamos pendiente tratar de seguir las negociaciones vamos desde el principio de del conflicto estamos tratando de tener diálogo con la empresa y un diálogo pues, sí, pero un diálogo en el que nos ofrezcan algo que corresponda a las ideas que tomaron y con la respuesta que estamos dando a los trabajadores que estamos rechazando esa medida bueno por el momento no tenemos una respuesta que nos satisfaga y por lo tanto la asamblea que hubo recién la asamblea Bessartina acaba de votar un par de 48 horas con presencia en lugar de trabajo y se inicia desde mañana a las 12 del mediodía hasta el jueves a las 12 del mediodía Política. Mientras recorría Córdoba para pedir el voto a su parma cresta Mario Negri, la diputada Elisa Carrió dijo una frase sobre el ex gobernador José Manuel de la Sota que no pasó desapercibida y el insulto generó un rechazo generalizado. Y que yo sea la denunciadora que era, gracias a Dios, murió de la Sota Porque ahí sí sabía lo que era una denuncia. Una de las hijas del ex gobernador dijo que no todo vale para conseguir votos. Candelaria, hija del ex gobernador cordobés. Tengo una profunda tristeza, un dolor muy grande, pero no solamente porque esto remueve todo un dolor que es bastante reciente, sino porque la verdad tengo tristeza como argentina. Como argentina estoy desilusionada profundamente de una dirigente que lo que hace es meterse en el lodo, meter el dedo en la llaga, lastimar, decir cosas ofensivas de alguien que ya no se puede defender y que nunca le faltó el respeto a ella. Jamás. Porque yo me acuerdo perfectamente cuando nos cruzamos en más de un programa de televisión, cuando yo lo acompañaba a mi papá, y él siempre tenía palabras elogiosas y de respeto hacia Elisa Carrió, con las diferencias, pero en la base del respeto. La verdad que esto que dijo ella hoy es dolorosísimo, es triste, y es de una irresponsabilidad enorme. Economía Popular la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados comenzó a debatir los diferentes proyectos en torno a la llamada Ley de Góndolas que busca regular la competencia y evitar abusos de posición dominante en supermercados y grandes proveedores. Pablo Cociner, diputado nacional por el Partido Justicialista. Con una ley de góndolas sola, eh, si no cambian las circunstancias económicas vinculadas a la inflación eh, y vinculadas al financiamiento de la actividad del sector productivo, del sector comercial, no va a alcanzar. Es una herramienta, pero a la vez, eh, claramente lo que tiene que cambiar en el país son las circunstancias económicas, porque puedas tener una ley de góndola que garantice determinada posición de determinados productos en la exposición, pero si se proviene de, de empresas o de emprendimientos que no tienen la capacidad para soportar un financiamiento a largo plazo, la ley va a caer en un saco roto. Sociales. Chacareros de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén repartieron gratis durante la mañana de ayer frutas y verduras en Plaza de Mayo, bajo el lema por la rentabilidad de los productores primarios. Marcelo Corioliani, productor de peras y manzanas y secretario de la organización. La pere de la manzana tiene un costo de producción de 26 centavos, estamos hablando de 10, 11 pesos y está percibiendo entre 5 o 6 pesos en los mejores casos por su fruta. El 10% de lo que hoy paga el consumidor, eh, básicamente, porque vos en bueno, una góndola la, la encontrás en, en 60, 70 pesos y, y a veces hasta más, eh, así que bueno, eso es lo que está pasando. Sociedad. Los familiares de los 44 tripulantes del ara San Juan accedieron a las imágenes obtenidas por el barco que en noviembre último localizó el submarino hundido a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, según informaron fuentes judiciales. Luis Taglia Pietra, abogado querellante y de familiares. Pasaron demasiados días para esto. Yo, como sabés, fui un privilegiado porque estuve ahí en el momento del hallazgo y estoy un poco acá para acompañar a, al resto de las familias y también para, para garantizar que, que nos muestren todo. Porque es muy importante la transparencia en todo esto. Y hay cosas que han pasado y que pasan que, que afectan a esa transparencia, por decirlo suavemente. Entonces, eh, bueno, estoy acá un poco para con esa doble función. Crisis. En el último año. Cerró el 7% de las pizzerías registradas a nivel nacional, según la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas. Se trata de unos 400 establecimientos. El achicamiento del sector se explica por un fuerte aumento de costos tarifarios, de alquileres y de los insumos principales que se utilizan para la producción, en un contexto de mercado recesivo que empuja a la baja las ventas. Juan Sebastián Ronquepi, de Pizzería El Chiste de Santelmo. Y no pasamos esta situación ni en fines de los 90 ni en el 2001. Porque la gente no tiene plata para, para comprar el producto y nosotros no, no podemos sostener, no Ayer, por ejemplo, nosotros venimos dos pizzas, dos pizzas, eso fue... ¿No? una oficería con 30 años de trayectoria y otra cosa que es notable es la cantidad de gente que viene permanentemente a, a, a pedir no que nosotros una de las cosas que habíamos notado rápidamente con el gobierno anterior era que había no venía la gente a pedir ¿no? y ahora es una fila permanente de gente viniendo a, a, a pedir para comer Política. El presidente Mauricio Macri, en una entrevista en televisión abierta con la locutora Viviana Canosa, arremetió contra Aerolíneas Argentinas y negó la existencia de incentivos económicos a empresas privadas, a la vez que volvió a cargar contra los derechos de los trabajadores, estigmatizándolos como privilegios. Cuando tenés hoy cuatro empresas que vuelan a la Argentina nuevas, no le piden un peso a Viviana Canoso, ni un peso a vos como camarógrafo, ni a nadie. Porque venden sus pasajes, si le, le va bien ganan, si le va mal pierden. Nosotros tenemos que lidiar con aerolíneas todavía que no es sustentable. Seguimos batallando con un gremio que te dice, yo te exijo que me subsidies porque yo tengo estos privilegios que no quiero ceder. Empezando por feriado el día de que cumple años y el día después, por si tiene resaca. No existe ninguna empresa del mundo eso, ninguna. Entonces digo, estas son las cosas que estamos discutiendo. En tanto, el secretario general de APLA, Pablo Viró, salió a responderle diciendo que agraviar sistemáticamente a los trabajadores es una muestra de los prejuicios que acarrean el propio presidente y los miembros de su gobierno para de esta manera justificar el proceso de achicamiento que hoy sufre la aerolínea de bandera. No, no es por, por la resaca. Los pilotos pueden tener, tienen que tener cuatro días libres continuados en el mes. Eh, eh, lo que hicimos fue negociar con las empresas que eh, el mes del cumpleaños los programen esos cuatro días libres dentro del cumpleaños. Este Hay un ataque sistemático mm. sí, sí, del claro. gobierno para, eh, bueno, el Estado bobo, ¿no? Dejarle las rutas de aerolíneas. A, a, a sus socios, sus amigos, sus mandantes pero con una clara eh, política de extracción Economía Si bien el ministro de producción Dante Sica Aseguró que 16 empresas se comprometieron a mantener los precios de los 60 productos esenciales seleccionados durante los próximos seis meses. El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, le recriminó al gobierno haber llegado tarde ya que muchos quedaron en el camino. Señaló además que las medidas anunciadas en beneficio de las pymes, si bien son un anuncio político por el clima electoral, son bienvenidas porque eran reclamadas por Cejera y todas las cámaras adheridas. Bueno, si bien son medidas necesarias que veníamos reclamando hace mucho de Cejera, nos parece que fueron medidas políticas que si bien benefician a las pymes que hoy existen, ¿qué le decimos a las pymes que cerraron? A las pymes que tuvieron problemas durante 2018 y 2019, cuando las tarifas eran impagables, cuando las tasas de interés eran impagables, o cuando los embargó la AFIP y les pidió la quiebra, porque las tasas que cobraba la fib de interés eran usurarias. Y encima, lo, las deudas que generaron eran por las políticas del gobierno. Bueno, eh, a ver, nosotros tenemos que... Eh, estar muy conformes, digamos, con que el gobierno haga anuncios para las pymes, por ejemplo, de congelar tarifas, por ejemplo, de, de la hora 12, a hora 18, eh, eh, la refinanciación de las deudas para las pymes, por supuesto, que eran medidas que nosotros estamos pidiendo. Ahora, también tenemos que sentarnos rápidamente a discutir cómo volvemos a fomentar el consumo, porque sin plata en el bolsillo de la gente el consumo no va a venir, con lo cual todo esto puede ser un muy buen anuncio, pero debe estar acompañado de la reactivación del mercado interno y de la producción nacional. Salud. Los precios de los medicamentos aumentaron un 266% en los últimos cuatro años. Con casos de remedios esenciales, esta situación golpea especialmente a los jubilados ya que se da en el marco de que PAMI les dejó de entregar el 100% de la medicación crónica gratuita, a menos que reúnan una serie de requisitos demasiado restrictivos. Por la suba de los precios y la falta de cobertura, los adultos mayores son empujados a suspender o discontinuar sus tratamientos. Rubén Sajem, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una situación que nosotros venimos viendo en las farmacias, que hay gente que viene con una receta con tres medicamentos, lo que hace es pedir presupuesto a la receta termina comprando los que le alcanza el dinero. El acceso a los medicamentos de la gente depende ya de políticas sanitarias. Esto era una cuestión de Estado. En el 2018 había una baja en la dispensa de medicamentos. El 5% presenta 38 millones menos de unidades de medicamentos al año que se han dispensado, muchos de ellos, para el tratamiento de enfermedades crónicas. Inflación. Continúan los reclamos por los afectados en los créditos UBA, quienes accedieron a un monto que hoy hasta se triplica debido a la inflación. Desde la agrupación Hipotecados UBA, indicaron que quieren poder pagar su casa, pero que bajo esta modalidad y en un contexto inflacionario es casi imposible. Silvina Basile, autoconvocada UBA La Plata. No tiene otras herramientas para salir a atacarnos. Su discurso la verdad que es bastante eh, provocador porque saben perfectamente que las viviendas las adquirimos eh, para hacer de ellos nuestros hogares y nuestro negocios. Claramente nunca van a reconocer que el sistema UBA fracasó o sea, como política pública de acceso a la vivienda única y permanente, ¿no es cierto? Él dice que nuestra deuda va, se va minorando y en realidad yo te puedo decir que hace 11 meses salió un crédito eh, de 2 millones eh, 50.0 mil pesos y hoy debo 3.70.0. Y los créditos son a 30 Economía. Tras la mini corrida cambiaria del miércoles, este jueves continuó la devaluación del peso y el dólar arrancó por arriba de los 46. En el mismo sentido, el riesgo país superó los mil puntos básicos y sigue en cifras récord desde 2014. Crisis. Despidos en Biluco. Por disposición de la fiscal de turno, doctora Macarena Vildosa, efectivos de la Guardia de Infantería de la provincia, conjuntamente con personal del departamental número 7 con asiento en Frías, procedieron al desalojo de los trabajadores que desde principios de semana reclaman por sus fuentes laborales en las puertas de la empresa ubicada en el Parque Industrial 5 kilómetros al norte de Frías. Daniel Vilousa. Delegado trabajador despedido de Viluco. Toda la policía de Frías, acá apostada en puerta, más 20 guardias de infantería que están desde el primer día que sí o sí tenían que desalojar. Bueno, se llevaron su propósito desalojando el ingreso de plantas, tenían la orden de reprimir y se llevaron tres trabajadores detenidos. La verdad que a veces en estos tipos de conflictos tenemos que tener una lucha entre trabajadores, contra trabajadores, cada uno defiende lo que es suyo, nosotros también queremos defender nuestro salario porque las empresas nos quieren pagar la mitad de nuestro salario en cuotas. Aumentos Conmovió en las redes sociales, un video que muestra en primera persona la situación que atraviesan muchos jubilados en medio de la crisis económica. Son muchos años de sacrificio y no tenemos nada, fue el reclamo de una mujer junto a su marido. Las imágenes fueron difundidas por un usuario de Twitter, quien las tomó en un encuentro en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. ¡Perdónenme! ¡Lo acabo de comentar! ¡Ay, que no fuera! ¡La ciudad está! Preciosa. yo soy una ciudad adoptiva y no podamos de esta ciudad, pero ¿saben qué? No se puede vivir en Buenos Aires porque es horriblemente cara e injusta con los que necesitamos, que vimos mucho, mucho, casi la vida de este señor de esta casa que crió tres hijos, cuatro era eh, no se estapan. ¿Eh? Nos cobran cualquier cosa, pagamos mil pesos por luz, mil pesos por gas, mil pesos por agua, vivimos en el departamento de dos ambientes, no tengo paz sociales, el COVID casi no está, los hospitales no están. La guardias no atienden a los jubilados porque dicen que vamos a pasar el tiempo... ...porque necesitamos con quién hablar... Ay, no. ...yo hace dos años que no tengo una presión médica... ...porque estoy cansada de que me digan cuando voy que tengo que ir a las 3 de la mañana... A ...hacer una cola, a hacer otra cola... ...y después recién entrada adentro. Ciudad. En la Secretaría de Vivienda y convocada por el Gobierno Nacional se realizó una reunión entre las autoridades nacionales, asociaciones de inquilinos y cámaras inmobiliarias para intentar consensuar los puntos centrales de una nueva ley de alquileres. Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Lo que le agregaríamos las garantías es la posibilidad de que cuando una, una propiedad se presenta en garantía en un alquiler se pueda llegar a inscribir en el registro de la propiedad y eso que sea opcional de las partes. Creo que llegamos a un consenso equilibrado. Se podría intentar llegar este año. No lo vemos factible por una cuestión de las próximas elecciones. Sociedad. La jueza federal de Caleta Oliva, Marta Llanes, que investiga el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes a bordo, afirmó que se está cerca de llegar a una conclusión y en muchas mejores condiciones de llegar a una resolución que el año pasado. Estamos cerca, este, estamos en muchas mejores condiciones que el año pasado, cuando no aventurábamos siquiera que podíamos contar con el submarino. Hoy tenemos unas imágenes que son excepcionales, este, realmente eh, todos quedaron sorprendidos por la calidad de las imágenes. Sabemos que con imágenes solas no se llega a una conclusión, y yo no puedo merituar una prueba en particular, sino que tengo que este, merituar todo el precio probatorio que tiene la instrucción, que es bastante compleja.